terminó sus estudios en farmacología clínica. Además, posee un título de maestría en trasplante de órganos y tejidos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, en España. Allí también realizó en marzo de 2010, estuvo haciendo estudios y terminó en el 2011. Allí realizó un fellow en, nefro, en nefrología y es secretaria de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Le damos una cordial bienvenida y así comenzamos el último bloque de la tarde de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un gran placer estar acá con ustedes y presentarles nuestra experiencia del uso de CBD para el tratamiento del dolor crónico en pacientes trasplantados renales en Uruguay. En realidad, antes que nada, quería agradecer a toda la organización por haberme invitado. Para mí es un placer estar en Medellín, una ciudad que es preciosa y que realmente estoy con muchas ganas de conocer más aún. Bueno, para empezar, este, antes que nada quería comentarles que eh, mi contacto inicial con el tema del cannabis se dio desde mi cargo como docente de farmacología de la Facultad de Medicina. En ese momento me invitaron a participar en un ensayo clínico cuyos dos investigadores eran el doctor Bouzo, que está acá presente, y la doctora Raquel Pegurabe de Uruguay que era para valorar la eficacia del uso de la marihuana para disminuir el consumo de cocaína y de pasta base en usuarios uruguayos. Este estudio fue muy, muy este, complejo de, de poner en marcha y finalmente por tiempos de autorización del gobierno perdimos la la financiación, entonces no, no logramos desarrollar, pero a partir de ahí sí, hace cinco años ya que conformamos un grupo de trabajo y empezamos también a eh, hacer cursos para médicos, participé en el curso para médicos en el 2016 que fue dirigido por la doctora Peiraube y por la doctora Galcerano en el Sindicato Médico del Uruguay y a partir de ahí también este, este grupo es un grupo de estudio para, para el resto de los médicos y también este, fundamos la Sociedad Uruguaya de Endocanabinología el año pasado. Bueno, dicho esto, y esta, esta diapo era simplemente para, para decirles que no tengo ningún conflicto de interés en realizar la presentación de hoy. Bueno, a modo de introducción, ustedes saben que el trasplante renal es el método de sustitución de la función renal que determina mejor y mayor sobrevida. Corrige una cantidad de anomalías que se da fundamentalmente por la enfermedad renal crónica, como la corrección de la anemia, revierte el hiperparatiroidismo secundario, revierte, entre otras cosas, la neuropatía autonómica, y disminuye la disfunción sexual. Por otro lado, y lo que creo que es más importante también, es que restaura la función y el eje de, del eje hipotálamo bonadal, lo que determina que las mujeres trasplantadas puedan lograr eh, concebir, cosa que cuando están en los otros médicos, en otros, otros métodos de sustitución de la función, muchas veces su fertilidad se ve comprometida y no pueden concebir. También en los niños, al restaurar la función del eje hipotálamo hipoficiario, se logra un, un crecimiento adecuado que no se ve cuando están en diálisis. Como todo tratamiento, siempre hay desventajas y dentro de estas desventajas me parece fundamental decirle que claramente no todos los pacientes este, son candidatos a recibir un trasplante renal. Este, una vez que lo reciben incluso hay una cantidad de, de, de situaciones que, que ponen en, en tela de juicio el, el tipo de tratamiento. Y por otro lado, la sobrevida del injerto renal no supera los 20 años. Por supuesto que hay casos anecdóticos que sí, pero el promedio de sobrevida de un injerto renal funcionante es de 10 años. Esto se da por muchas causas también el tratamiento analgésico. Siempre en ellos tenemos que tener en cuenta en, el, en, en la inmunosupresión, lograr una tolerancia y tratar de inmunosuprimir lo menos posible. ¿Por qué? Porque en el tratamiento crónico, la inmunosupresión crónica, determina una mayor incidencia de infecciones y también una mayor incidencia de neoplasias, cosa que es además del corto plazo de la función del injerto, uno de los pilares que los médicos que nos dedicamos a esto tenemos como problemas a solucionar de esta terapéutica en particular. Bueno, como les venía contando, el, el objetivo fundamental del tratamiento inmunosupresor es lograr la tolerancia inmune, es decir, un estado en el cual eh, es un, un estado activo en el cual se disminuye la respuesta frente a un antígeno específico. Como todo estado, este estado es muy difícil de llegar y en realidad siempre hay un riesgo de... Tener un, una infrainmunosupresión, y estos son los, tipos de, los distintos tipos de rechazos, y los riesgos de una sobreinmunosupresión son la mayor eh, frecuencia de incidencia de infecciones y la mayor incidencia de neoplasias. El dolor crónico es un gran problema para este grupo de pacientes, fundamentalmente porque tenemos pocas opciones terapéuticas. Como ustedes saben, para el dolor crónico, uno de los pilares del tratamiento son los AINES. Los analgésicos no esteroideos, los antiinflamatorios no esteroideos, en realidad tienen un perfil de seguridad que si bien el uso es masivo, es bastante eh, acotado en el punto de que son medicamentos altamente nefrotóxicos, también tienen una cardiotoxicidad muy conocida, en estos pacientes, además, limita mucho su indicación. Y la que normalmente conocemos es la toxicidad gastrointestinal, ¿no? Cuando se prescriben los antiinflamatorios no esteroideos, en realidad lo que más se pregunta es acerca de la, los antecedentes gastrointestinales de las personas y no tanto los antecedentes cardiovasculares o renales, que en sí son los que eh, son, podríamos decir, más graves. El, las causas de dolor crónico en estos pacientes se dan por varios motivos, fundamentalmente el rango etario de los pacientes trasplantados en general son mayores, si bien tenemos pacientes pediátricos y jóvenes, pero el promedio es mayor de 50 años este, y la gran mayoría de los pacientes con dolor crónico tienen dolor crónico de causa osteoarticular fundamentalmente. También son otras las causas que se asocian a la enfermedad renal crónica, como la osteopatía secundaria al hiperparatiroidismo secundario y otras este, afecciones características de esta población en general. Como ustedes saben, en el 2013, eh, en, en Uruguay, se aprueba una ley que regula el uso medicinal del cannabis además de regular el uso recreativo y, y la comercialización, regula también el, el uso medicinal del cannabis. Esta ley fue aprobada en el 2013, pero la reglamentación que permitió el uso medicinal demoró unos años más y ahora vamos a ver más adelante que en realidad... Este, no fue tan fácil comenzar con los tratamientos con medicamentos en base a cannabis en Uruguay, a pesar de esta ley que, que yo creo y considero que es bastante buena. Por otro lado, a partir de esta ley sí se empezó a conocer y la gente empezó a conocer más los beneficios de los derivados del cannabis para el tratamiento del dolor crónico. Entre ellos, los pacientes que recibieron un trasplante renal también conocían este beneficio y también empezaron a solicitarnos tratarse con derivados de cannabis para su tratamiento en cuando padecían dolor crónico. En el equipo de trasplante, al principio, nuestra contestación inicial era que no. ¿Por qué? Porque siempre nosotros buscamos evidencia, necesitábamos saber un montón de interacciones farmacológicas, necesitamos saber también el perfil de seguridad que en estos pacientes, en esta población en general, es mucho más difícil de determinar y claramente no había ninguna evidencia que nos apoyara el uso en esta población particular. Por otro lado, los pacientes insistían y vimos que algunos recurrían a pre preparados que eran este, artesanales y que lo tomaban por su cuenta sin contarnos al equipo tratante. Entonces frente a la continua demanda de los pacientes en el equipo decidimos que, bueno, que teníamos que investigar y si no había evidencia suficiente era nuestra responsabilidad también generar esta evidencia y es por eso que estoy acá ahora contándoles esto. Lo primero que nos planteábamos era cómo se modula el efecto, no voy a entrar en los mecanismos del, del efecto analgésico que ya fueron referidos previamente, pero desde el punto de vista mecanicístico quedaba claro que el tratamiento con cannabinoides modulaba el sistema endocannabinoides y esta modulación tenía un beneficio en el control del dolor. O sea que desde el punto de vista mecanicístico era claro el... el potencial beneficio y el mecanismo por el cual se producía este, el control del dolor. Claro que no completamente, pero sí este, ya había una idea de, de los mecanismos. Entonces, lo otro que empezamos a ver, esto fue en el 2015, era cuál era la evidencia que apoyaba al uso de los derivados del cannabis para el tratamiento del dolor crónico y como ya también fue referido, no voy a hacer mucho hincapié en este punto habían varias revisiones este, muy interesantes que mostraban la tendencia y en algunas mostraba un nivel de evidencia adecuado como para poder plantear el uso de estos medicamentos para el tratamiento del dolor crónico acá yo les estoy mostrando una, una revisión sistemática que se publicó en JAMA en el 2015, que fue en parte una de las que, que nosotros valoramos en el equipo para, para ver el potencial uso de nuestros pacientes. Y de estos 79 estudios que incluyeron, 28 eran, eran específicos del tratamiento del dolor crónico. Este, en cuanto a los resultados... Ay, perdón. Ah, porque creo que lo había marcado, pero no. Bueno, en cuanto a los resultados, claramente ustedes acá ven que en esta revisión de los, eh, del total de, de ensayos, cuando hacen un, un resumen de los resultados encontrados, en realidad muestran una clara tendencia, y digo tendencia y no eh, eficacia comprobada porque el intervalo de confianza, como pueden ver, incluye al 1. Aunque hay algunos estudios que claramente tienen un intervalo de confianza adecuado y que muestran un buen nivel de evidencia que apoya el uso este, de los cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico. Por otro lado, cuando se hace el análisis de, de la calidad de esta evidencia, cuando se, se analiza por el sistema GRADE, queda claro que para dolor crónico el, tipo de, el, el nivel de evidencia que había hasta el 2015 era moderado y acá no quiero entrar en la discusión, pero claramente este, algunos expositores ya hablaron de que la sistematización que se lleva a cabo en la, los estudios sistemáticos, fundamentalmente en los meta y en las revisiones, excluyen una cantidad de estudios que son muy ricos y que nos, nos permiten también pensar en la posibilidad de, del tratamiento, aunque eh, metodológicamente no sean eh, de la mejor calidad. Cuando digo esto, cuando ellos mismos hacen un análisis de los tipos de estudios que incluyeron para, para el tratamiento del dolor crónico, una de las cosas que más veían es que los problemas metodológicos más frecuentes eran un N no suficiente o que eran abiertos, estudios abiertos y y en general la mayoría eran randomizados, pero abiertos y no eran doble ciegos. Y esto se explica fundamentalmente por el costo que implican estos ensayos clínicos. Como ya se refirieron hoy previamente, los ensayos clínicos en fase 3 es carísimo y son muy pocos los que pueden solventar este, estos estudios. Es por eso que todos los estudios que tenemos no tienen eh, metodológicamente la calidad que uno esperaría o que estamos acostumbrados a recibir de un medicamento nuevo que es presentado por la industria farmacéutica. Claramente venimos desde otro lado con, con esta terapéutica y es por eso que se está dando una situación bastante distinta. Bueno, lo otro que nos planteamos era cuál era la disponibilidad de los medicamentos en base a cannabinoides que le podíamos empezar a prescribir para el tratamiento del dolor crónico. Cuando vimos las revisiones en general, este, el efecto estaba, eh, de, de los estudios analizados, el efecto estaba medido con soluciones que eran una relación uno a uno de CBD y THC o con derivados sintéticos del THC. Nosotros no disponíamos de eso en, en Uruguay y claramente actualmente no es de primera elección empezar con, con esas sustancias, sino que en general se comienzan con sustancias o, o soluciones que tienen mayor contenido de CBD y se va asociando el THC en la medida que es necesario. A pesar de todo esto, nosotros en, en Uruguay en el 2015, cuando nos planteamos empezar con esta historia, en realidad, en el equipo de, de trasplante, en realidad lo que vimos es que no había disponibilidad de medicamentos de calidad farmacéutica. Este, lo que sí. Podíamos acceder mediante uh, importación con una autorización específica del Ministerio de Salud Pública, era eh, podíamos acceder a importar una solución que tenía controles adecuados de calidad y eh, que es de, de Stan librada de, esta, de Estados Unidos. Bueno, o sea que ya teníamos la solución que, que podíamos empezar a, a tratar y. Algo que me parece importante para que ustedes entiendan también este, los resultados que les voy a mostrar después, cuando valoramos la historia de la inmunosupresión del trasplante de órgano sólido, en realidad a pesar de los avances y a pesar de que cada vez más tenemos nuevos medicamentos en nuestros días hasta, hasta ahora, no hemos mejorado lograr, eh, eh, lograr mejorar la sobrevida funcional del injerto Y esto se debe fundamentalmente a que la medicación que nosotros damos tiene un perfil de seguridad bastante complejo. O sea, no lo podemos dejar de dar porque necesitamos generar esa tolerancia, pero por otro lado sabemos que vamos a poder generar una, una cantidad de efectos adversos bastante importante en nuestros pacientes. La estrategia que nosotros tomamos para disminuir esa incidencia de efectos adversos justamente es asociar varios medicamentos inmunosupresores que van a actuar inhibiendo la activación del linfocito, que es la célula encargada de la primera reacción este, para generar el rechazo agudo. Y asociamos varios en general, todos los eh, protocolos tienen por lo menos tres medicamentos inmunosupresores que modulan distintas fases de la activación linfocitaria justamente para darlo en menor dosis, lograr el mismo efecto y disminuir la incidencia de estos efectos adversos. Que como les muestro acá, la incidencia de estos efectos adversos no es nada despreciable. Como ya habíamos hablado hoy, este, hay... Se, se, sataniza mucho en cuanto a la seguridad de, de los medicamentos en base a cannabis, cuando en realidad nosotros estamos acostumbrados en forma diaria a dar medicación que tiene un perfil de seguridad bastante complejo, como es el caso de los inmunosupresores. Y no nos, no nos tiembla la mano para prescribir ninguno de estos medicamentos y hay un problema tan, tan grande, y algunos hablan de ética y no ética. Ética eh, en la prescripción es eh, no, o sea, la falta de ética en una prescripción es no dar acceso a un paciente a un medicamento que va a aliviar su sufrimiento, eso es lo no ético. No es lo, lo que está pasando en realidad con, con los derivados de cannabis actualmente. Bueno, pero de todo esto yo me quería referir en esta presentación fundamentalmente a que los inhibidores de la, de la ciclosporina, tanto la ciclosporina como el tacro, cualquiera de estos dos, son la base del tratamiento inmunosupresor actual. Como ustedes ven, tienen una nefrotoxicidad que no es nada despreciable. De hecho, son una de las causantes... De, yo les contaba hoy que la, la, la sobrevida del injerto está dada fundamentalmente por la incidencia de la nefropatía crónica del injerto, de los cuales esta nefrotoxicidad de los inhibidores de la calcineurina son una de las principales causas de generación de esta, de esta situación y que se da por mecanismos no inmunomediados. Entonces, claramente, esto es una... De, de las situaciones que nosotros queremos evitar. Nosotros ya estamos dando un medicamento nefrotóxico, no podemos agregar ningún otro nefrotóxico, porque si no, el resultado va a ser que claramente esa sobrevida va a ser cada vez menor. Lo primero que nos preguntamos en el equipo fue cuáles eran las potenciales interacciones farmacodinámicas. Y con esto quiero decir... Nosotros tenemos un trabajo enorme en lograr un, tra un tratamiento adecuado para que la persona no rechace el injerto. Si nosotros agregábamos EBD, ¿va a haber alguna este, interacción en cuanto al mecanismo por el cual nosotros logramos esa tolerancia? Esa era una de las primeras este, preguntas que nos planteamos y a partir de entonces, en realidad, este, empezamos a, a valorar un poco cuál era el efecto de los cannabinoides en la respuesta inmune y en este esquema están representadas la activación linfocitaria, esta es la célula presentadora de antígeno, este es el linfocito t naive, de los cuales como una, ustedes ven, una vez que está activado, que se le presenta el antígeno, se activa y va a determinar una, una respuesta efectora, tanto TH1, esta es la principal respuesta efectora que determina el rechazo en trasplante, como TH2 o TH17, o una respuesta reguladora, como vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que se sabe de, de la modulación del sistema endocannabinoide de la respuesta inmune? Bueno, hay mucha investigación preclínica en esto y hay también investigación en humanos, que es un poco lo que les voy a mostrar a ustedes. Se conoce que la anandamida a nivel de la célula dendrítica inhibe la producción de interleuquinas que son fundamentales para la activación del linfocito T inhibe la respuesta Th1 y la Th17, que esto es fundamental justamente para evitar el rechazo aún. Por otro lado, se conoce que el 2aG está aumentado en las células eh, en las células dendríticas maduras, en aquellas células que qué pasa en relación al linfocito T, en este caso el T helper, que era el que me interesaba conocer. Lo que se sabe es que la andandamida inhibe la proliferación, estimula la apoptosis, todo lo cual es fundamental. Es justamente lo que nosotros estamos haciendo cada vez que prescribimos el tratamiento inmunosupresor. Queremos evitar que el, el, el linfocito T se active, que el linfocito T prolifere. El sistema eh, endocannabinoide endógeno, a través de los endocannabinoides endógenos, también producen los mismos efectos. Por otro lado, también se conoce que inhibe la secreción de interleuquina 2. La interleuquina 2 es la citoquina que determina principalmente la progresión de la activación del linfocito T. Es fundamental inhibir esta activación justamente para evitar el rechazo agudo. También inhibe la migración, la activación y lo que es importante que le quería conocer, eh, contar es que también inhibe la respuesta TH1, TH17 y hay evidencia que es a través de un mecanismo que, que está mediado por el receptor CB2. Por otro lado, ¿qué pasaba? ¿Qué evidencias hay? Si esto es así, que sería más que, que bueno asociarlo al tratamiento inmunosupresor, fundamentalmente porque por la evidencia pre, preclínica y la clínica, en realidad este, podríamos asociar, asociar cualquiera de los cannabinoides o intentar em, empezar a valorar cuál es la asociación o la solución ideal para estos pacientes, este, justamente porque si hay alguna interacción farmacodinámica, en realidad esa interacción es positiva y no negativa. Tendríamos que ver si esa interacción este, es clínicamente relevante y eso es lo que trata de demostrar el grupo de Mechulam, que voy a hacer rápido porque si no, no me da el tiempo, pero en realidad ellos eh, valoran, el tratamiento de CBD a una dosis alta de 300 miligramos día en la, la presentación de la, de, de la enfermedad de injerto contra huésped en trasplante de células progenitores hematopoieticas halogénicas, en lo cual ellos encuentran, lo, lo digo rápido porque, porque si no me voy a perder de decirles otras cosas, este, lo que encuentran es que hay una muy baja incidencia de enfermedad de injerto contra huésped, grado 2 y grado 3, lo cual es muy prometedor. En, en esta otra presentación del mismo equipo, comparan un número mayor de, de receptores, 48 receptores, y lo comparan con un grupo control retrospectivo. Y a partir de estos resultados es que se plantea la realización de un estudio fase 3, para valorar este, esta posible asociación. A nivel preclínico también este, se conoce que... Ay, perdón. A nivel preclínico se conoce que el cannabidiol, el CBD, el que le vamos a empezar a usar nosotros, induce una respuesta T reguladora. Como yo les contaba hoy, este, la respuesta T reguladora es una respuesta inhibidora de la respuesta Th1. Cuando se, se realiza la presentación antigénica, se activa el linfocito T, pero se, se madura a una forma de Treg. En realidad, esta, este linfocito tiene como función primordial evitar la activación y la respuesta efectora a Th1. Por lo cual nosotros en trasplante y para lograr la tolerancia también queremos que, se, que una vez que se produzca la, la presentación antigénica se desarrolle en ese sentido. Ustedes me dirán, bueno, eh, los T reguladores son fantásticos para el trasplante, pero en realidad eh, cuando estamos hablando de que estos pacientes tienen una mayor incidencia de cáncer, no sería buena cosa de estimular mucho a los T reguladores porque claramente la respuesta TH1 es fundamental también para el control inmunológico de las neoplasias. Entonces, en ese sentido... este el grupo de Manuel Guzmán, que, que, que ya ha sido nombrado en presentaciones previas, claramente definió que el mecanismo por el cual los cannabinoides son buenos para el tratamiento del cáncer se, se, se explica por su efecto en el crecimiento de las células, y esto se explica por una estimulación de la autofagia y del estrés de retículo plásmico, lo cual induce la apoptosis e inhibe la proliferación de estas células. También por la inhibición de la angiogénesis, y esto se explica por la inhibición de las señales angiogénicas, fundamentalmente la vía del VEGF, Y por otro lado, por la inhibición de la capacidad metastásica, que esto se explica fundamentalmente por modulación de las metaloproteinasas que determinan una inhibición de la adhesión, de la migración y de la invasión. Por lo cual los mecanismos serían distintos y este, en estos mecanismos estarían todavía en los pacientes que reciban CBD y sería bueno evaluar el, el resultado neto de estas interacciones. Bueno, entonces, eh, rápidamente, lo, lo otro grande que nos teníamos que plantear eran las posibles este, interacciones farmacocinéticas, que como yo les contaba, eh, siempre en los tratamientos eh, tenemos que darles inhibidores de la calcineurina, y en este caso en particular el problema es que los inhibidores de la calcineurina tienen un metabolismo hepático a través de los ZIP, fundamentalmente la familia 3A4, que como ustedes saben es la gran metabolizadora de medicamentos, y este grupo de medicamentos tiene, y estamos acostumbrados a que tengan una cantidad de enorme de interacciones, por lo cual es, estamos obligados, y, y ya es algo que, que tenemos medulizado, que tenemos que hacer un seguimiento muy estricto con determinaciones plasmáticas de estos medicamentos en nuestros pacientes, por la gran variabilidad interindividual que tiene, pero también por la gran cantidad de interacciones farmacológicas que, que presenta. Es por eso que nosotros empezamos el tratamiento con, con CBD, dosis progresiva. Al inicio hacíamos determinaciones plasmáticas, eh, examen clínico. Además del examen clínico, hacíamos determinaciones plasmáticas de, de los inhibidores de la, de la calcineurina y también eh, análisis clínicos y paraclínicos para valorar cuál era la, la situación de nuestros pacientes. Como no había evidencia previa del uso de cannabinoides en esta población, fuimos súper estrictos. Al principio controlábamos cada 48 horas y luego en forma semanal hasta terminar el mes. Los eh, plantados renales es solo 20. Bueno, este, estos son los resultados como ustedes ven, lo, lo que está en, en esta gráfica es las características basales de la población de, de estos siete pacientes, las causas, las edades, las causas de, del dolor crónico, la función, medida por creatinina plasmática al inicio y al final del tratamiento, la anemia, eh, medida por hemoglobina. Eh, es fundamental tener un valor de... de de, del hemograma. ¿Por qué? Porque estos, los medicamentos que nosotros damos a, a los pacientes trasplantados tienen una altísima to toxicidad este, a nivel de la médula, entonces queríamos ver que, que esto no fuera afectado. También una toxicidad hepática. Estas son las determinaciones de tacro al inicio y al final porque obviamente acá no les puedo mostrar cada determinación que hicimos pero lo que es importante que les cuente es que en realidad en el grupo de ciclosporina los niveles plasmáticos se mantuvieron estables, los dos pacientes que recibían ciclosporina se mantuvieron estables en una de las pacientes que estaba tratada con tacro, desde el inicio ya tenía niveles muy elevados y esto se da fundamentalmente, o sea, lo explicamos, porque ella tomaba más medicación pensando que le iba a ser mejor iba a cuidar más al riñón. Entonces, a pesar de que nosotros disminuíamos la dosis, ella mantenía una dosis elevada, pero no fue modificada por el, el tratamiento con CBD. Mientras que en este paciente claramente... Por el tratamiento con CBD tuvo una disminución clínicamente importante de las concentraciones plasmáticas, mientras que en este el efecto fue contrario. ¿Qué pasó en cuanto al, al efecto sobre el dolor? Si nosotros vemos en la mayoría de ellos tuvo un efecto bastante importante en el control del dolor. Esto es el, el dolor basal, esto es el dolor en el primer día de tratamiento y este es en el último, en el día 21 de tratamiento. Como ven, en realidad hubo una muy buena respuesta al, eh, al control del dolor. Acá está medido por score de dolor y también por la percepción del dolor. Y lo que me parece importante contarles es que en esta paciente que parecía que no había tenido un, un buen efecto en el control del dolor porque ven que su dolor era bastante leve, tenía un 2 y la limitación del dolor era, era leve, lo que se logró con el tratamiento era que no tuviera la percepción de limitación y mantenía un score de dolor de 2. Esta paciente abandonó el tratamiento y al mes, una vez que terminamos el estudio, y al mes volvió a pedirlo porque claramente esta percepción de la limitación del dolor era muy significativa para su calidad de vida y es por eso que reinstaló. Y por otro lado, este paciente es muy interesante porque, como ustedes ven, empezó con un nivel de dolor bastante importante y con una limitación bastante importante que mejoró parcialmente, pero tuvo una clara mejoría de 7, de bajó a 4 pero que característicamente a partir de la segunda semana se volvió, tuvo como un, una agravación posterior y se mantuvo este, con una lim, limitación moderada y un nivel alto de dolor. Este paciente en particular tuvo otro efecto adverso, que fue el paciente que yo les conté que, el, que le aumentó mucho el tacro, le subió la, la creatinina, tuvimos que suspender el tratamiento por un rato y modificar de vuelta el tacro. Y en este paciente en particular volvió a retomar a las dosis, a los dos meses, a estas dosis y mantenemos un buen control del dolor. No se, le, no se eliminó totalmente el dolor, pero él tiene una tolerancia muchísimo mayor. Bueno, y en cuanto a seguridad, ¿qué encontramos? En realidad nosotros, como ustedes ven, tuvimos una progresión bastante importante de las dosis, ¿no? Fue normalmente cuando nosotros empezamos el, el, el tratamiento con cannabinoides, en realidad lo empezamos este, en forma progresiva y muy lento. En, esto por un tema del estudio, en realidad, este, no lo pudimos hacer así, pero realmente no encontramos reacciones adversas severas, este, náuseas, picazón, en una paciente cambio de la percepción sensorial y risa fácil, y el aumento de la creatinina que se vio relacionado al aumento del tacro, y en cuanto se modificó la dosis del tacro, volvió a tener su creatinina basal, y a los meses volvió a empezar el tratamiento con CBD, o sea que claramente no estaba vinculado al uso de CBD. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? El CBD fue bien tolerado, no encontramos RAM severas, reacciones adversas severas, se necesita claramente un mayor número de pacientes para valorar posibles interacciones clínicamente significativas y podemos a partir de lo que vimos podemos recomendar este, un seguimiento semanal el primer mes y luego quincenal o mensual según cada caso. Hay una gran variabilidad del efecto según el preparado, la vía de administración, la cantidad y la proporción de los distintos cannabinoides, Y por eso mismo es imperativo contar con productos con adecuados controles de calidad para poder realizar una prescripción racional. Acá me iba a referir un poco a la seguridad, pero este, por un tema de tiempo lo voy a dejar. Y a modo de resumen final... Este, cuando nosotros hablamos de los usos terapéuticos de los cannabinoides cada vez hay más evidencia clínica que apoya su uso este, claramente dentro de las deficiencias es lograr un mejor eh, nivel de evidencia y que en eso claramente nosotros tenemos un rol fundamental en poder desarrollar estudios que, este, que muestran esta, esta evidencia ¿Cuáles son las fortalezas de este grupo de medicamentos? Y claramente está en la seguridad, este, el perfil de seguridad de estos medicamentos, si bien hay que probarlo con cada nueva este, solución que, que, que comencemos a usar, tiene la historia de haber sido utilizado por, a lo largo de miles de años y eso no, nos permite una seguridad distinta. Incluso actualmente todos los reportes de seguridad, ustedes saben que no hay ninguna causa, ninguna muerte este, por uso de cannabinoides eh, por indicación terapéutica. Los casos... Este, Defectos adversos graves se dan fundamentalmente por este, usos de, de productos no controlados, pero no por el uso terapéutico de los cannabinoides. Y esto me parece que es fundamental tenerlo claro, porque en la, esto que estoy diciendo no se puede decir para la gran mayoría de medicamentos que nosotros prescribimos. Siempre que prescribimos un medicamento tenemos una incidencia de reacciones adversas graves, incluso muertes, bastante alta. Con este grupo de medicamentos no, y sin embargo todavía hay una altísima resistencia este, para ser considerados como una estrategia terapéutica importante como lo son. Bueno, muchas gracias. Me mucho. Tenemos el turno para dos preguntas para la, la doctora Leticia cuñetti Ya están los Miembros del staff con los micrófonos. Quien desea hacer una pregunta, recuerden que levantando la mano pueden hacer uso del micrófono. Ya tenemos por la por esta nave una pregunta, doctora. Buenas tardes, doctora Cuñetti. Muchas gracias por su presentación. Eh, quisiera saber si… No? Ah, no. no lo veo. ¿Quién? quién okay. Muy buenas tardes. Eh, doctora, quisiera saber si ustedes dentro eh, de, del estudio clínico eh, han pensado o han realizado ensayos eh, ex vivo con linfocitos o con otras células del sistema inmune de estos pacientes para ver cómo está ese perfil de activación de los linfocitos y para también ver cómo está la respuesta frente a un antígeno conocido. Ah, agradezco la pregunta. La pregunta es más que pertinente. En realidad este no fue un estudio funcional para valorar el efecto en la inmunomodulación. Claramente lo que intentamos hacer en este trabajo fue simplemente ver eh, cuál era el perfil de potenciales interacciones farmacocinéticas que eran la principal limitante para comenzar el uso para esta indicación particular que era el tratamiento del dolor crónico. Claramente, por lo que acabo de mostrar y también es nuestra intención, hay, hay intención de empezar a, a valorar estos otros efectos que me parece que es, tienen una potencialidad muy, muy buena. Pero no, en este estudio, contestando, en este estudio no está evaluado. Gracias, doctora. Yo creo que de pronto usted respondió la pregunta que le iba a hacer y es, ¿ustedes evaluaron función renal? ¿Qué pasó con la función renal de estos pacientes en términos generales? Mejoró, imperó, se mantiene ¿Cómo, igual? perdón? ¿Qué pasa con la función eh, de ellos? Renato, sí, por... ¿Qué pasa con la función cuando están con CBD? Sí. ¿Es esa es la pregunta. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, se mantiene, eh, no, no modula, no, no interacciona eh, a nivel de la irrigación del riñón, ni tampoco en, en la función de filtrado, claramente, y se pueden dar tranquilamente. Esto es también extrapolable a no solo a pacientes trasplantados, sino a pacientes con enfermedad renal crónica. Y es más, hay varios estudios preclínicos, no clínicos, pero sí preclínicos, que avalan el uso para distintas situaciones, fundamentalmente este, para, para las situaciones de hiperfiltración y disminuyen la progresión de, de la enfermedad renal crónica. Pero vuelvo a repetir, eso sí es estudio preclínico, no es clínico. Agradecemos la intervención de la doctora Leticia Cuñetti del Monte de Uruguay.